El problema que tenemos ahora en Zara y bueno, en todas las tiendas del grupo Inditex eh, a nivel estatal ya porque vamos, ya vamos a, englobamos a todas las ciudades que cobramos un sueldo inferior a lo que han conseguido actualmente las compañeras de La Coruña y las subidas al aire que han conseguido. Y aparte también estamos en lucha porque el día 25 se van a reunir comisiones obreras y UGT con la empresa, con Inditex, a negociar en una serie de condiciones que no la han explicado los trabajadores tampoco. No tenemos conocimiento porque no, no están transmitiendo tampoco con, con claridad a los trabajadores eh, lo que está pasando. Entonces nosotros continuando con las movilizaciones de, de la huelga del día 7 que hicimos para que los trabajadores de Inditex tengamos una subida salarial digna,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 ...de las trabajadoras y los trabajadores en las tiendas. La precariedad que tiene Inditex, sobre todo es los nuevos contratos que tenemos... ...que son de lunes a domingo, con librazas entre diario... ...no tienes conciliación familiar... ...y el tema del sueldo, pues no llegamos realmente a fin de mes... ...los festivos y domingos no los cobran, esos contratos no los, no los generan, no los cobran... ...entonces, pues es todo muy precario". que se vende en, la, en las noticias y en la prensa sobre Inditex, Amancio Ortega y demás, sobre las donaciones, sobre las donaciones a ONGs y, y las energías renovables y todos estos proyectos que, que venden de cara al público, eh, internamente en las tiendas eh, tenemos otra visión, tenemos otra realidad que es, eh, es una precariedad absoluta porque ni los sueldos eh, son sueldos que te permiten llegar a fin de mes, actualmente con el incremento del IPC además se ha encrudecido todavía más la situación. Yeah. Mm -hmm. Los horarios también son horarios... Yo, por ejemplo, tengo un horario de lunes a domingo. Trabajo todos los domingos sin, sin cobrarlos y sin librarlo ninguno de ellos. En turnos de tarde, son unos turnos eh, también muy pesados. Llegas a tu casa a altas horas de la noche. Contratos de 8 horas, contratos de 12 horas, 24 Jornadas parciales, que es lo que mayoritariamente existe en las tiendas del Grupo Inditex. Las jornadas de 40 horas quedan relegadas al final a puestos de responsabilidad. Encargados de tienda, directoras de tienda, etcétera Al final es una precariedad absoluta y... y un miedo infundido también a los trabajadores de que si no realizan un trabajo si no se quedan X horas a un etiquetado de rebajas o extender un poco más la jornada parece ser que como que la empresa no los quiere no los quiere y los rechaza. Entonces estamos siempre como con una presión y el miedo de no perder el trabajo. Estamos pidiendo 10 años, con los salarios congelados, no está bien, hay una clara evidencia y es que comisiones sobre la SUGT se sienten en una mesa de negociación el próximo día 25 pero sin ser sindicatos que hayan llevado a cabo ningún tipo de reivindicación, llevan apoltronados más de 15 años, en Inditex no se está movilizando para nada y esto obedece claramente este cambio que está existiendo, esa reunión del día 25, obedece primeramente a esta huelga que tuvo lugar el pasado Black Friday que las compañeras de la provincia de La Coruña hicieron, en más de un 90% participaron en esa huelga, consiguiendo paralizar totalmente al grupo allí y gracias a eso... La empresa se sentó a negociar esa serie de medidas y de mejoras. Nosotras y nosotros aquí en Madrid, pasado día 7, tuvimos una huelga con muchísima afluencia, con muchísima participación, en la cual las compañeras dieron un paso al frente y visibilizaron, saliendo en los medios y los clientes y todo el mundo que allí estaba, la realidad de la situación que viven las trabajadoras. Creemos que es el único camino y creemos que el único mérito que tiene a todo esto es la lucha, la lucha y la lucha. Gracias a ella conseguiremos que las cosas cambien en Inditex. ¡No, es que nos equiparen al resto de comunidades, que seamos todos por igual y, y que podamos hacer realidad pues, la subida que ha tenido Coruña. Han conseguido cerca de 400 euros eh, en el sueldo base y, y por qué somos menos nosotros. Madrid es el que más genera beneficios más precariedad tiene nosotros en las tiendas del grupo Inditex eh, tenemos unos salarios de una con suerte si tienes una jornada de 40 horas eh, que el salario base no llega a 1.000 euros ya luego si le sumas complementos salariales serían en torno a 1, 80, 1, 100 euros más o menos, eh, dependiendo de la tienda, porque no, en función de las ventas que tenga cada tienda, pues cobras un incentivo de, de venta de un lugar o de otro. Entonces el sueldo prácticamente en general, una jornada de 40 horas, sería 1.100 euros más o menos aproximadamente. Ya te digo, si tienes suerte de tener una jornada de 40 horas, porque lo que, lo que abunda son jornadas de 24 horas, 30, 12, Jornadas incluso de solo domingo, gente que solo va a trabajar el domingo, y al final es un sueldo que evidentemente para alquilar un piso y más en, en Madrid es muy, muy, muy bajo, es un sueldo muy bajo, no te llega, o sea, lo tienes que complementar o con otro empleo o... Sí, o no te puedes independizar ni puedes eh, realizar un gasto para, para el día a día de, de una persona normal. Llevo 21 años en la empresa y más o menos, yo creo que cuando cogió Pablo Isla, bueno, más o menos aproximadamente los 15 años, eh, empecé a ver pues, que la empresa realmente ya no te trata como persona, sino que se, somos números. Entonces, eh, yo sí que estaba orgullosa de trabajar en Zara, publicaba por todos los sitios que trabajaba en Zara y pienso que las condiciones eran muy buenas en ese momento. Eh, hoy día eh, peleo por lo que considero que tengo que pelear porque creo que las condiciones no son nada acordes con los beneficios que tiene la empresa ahora mismo. Los beneficios son públicos, a ojos de todos se puede ver. El año pasado han superado ventas eh, un 24% de beneficio de más comparado con el año anterior, que supuestamente fue un año malo a, a través de, de toda la pandemia y, y todo lo que la, la pérdida de poder adquisitivo que han podido tener. Ellos han subido también el, el precio a sus productos, están ganando por otro sitio y al final ese margen de beneficio lo tienen, incluso están teniendo de más, están batiendo récords. Ellos mismos lo dicen, ellos mismos en ruedas de prensa públicamente lo han dicho. Están batiendo récords, eh, son una empresa muy solvente y, y, vamos, tienen un margen de beneficio muy, muy, muy, muy amplio. O sea, la realidad es muy distinta a la que a nosotros, como trabajadoras, nos hacen ver. Es muy diferente. las trabajadoras de Inditex les sobra mes a final de sueldo. El lema nuestro es que no puede ser que trabajando en Inditex no lleguemos a fin de mes. Y esa es la imagen que le tiene que quedar a la ciudadanía y al cliente de a pie. Que también es una manera de reivindicar que se den cuenta cuando entran a las tiendas que el respeto y el respaldo a las trabajadoras que han creado Inditex pasa porque nos suban el salario, a todas y a todos. Teníamos una huelga convocada para Zara, Leptis, Pulamber y Kiss Class, con concentraciones, aquí en Madrid iba a tener lugar a lo largo de la Gran Vía, en Barcelona Paseo de Gracia, Valencia, Sevilla, Logroño, Valladolid, etc. Y todo esto se ha ido sumando muchísimas otras compañeras y compañeros de otros centros de trabajo de diferentes ciudades. Entendemos que estas, estas medidas las ha dado la empresa eh, gracias a esas luchas. Son medidas que para nosotras, estudiándolas, entendemos que pueden equiparar las condiciones y las peticiones de las compañeras y de los compañeros en la calle y es por ello por lo que se ha decidido de momento desconvocar la huelga.